Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Un momento, un momento! Antes de pararnos en este error quisiera hablaros de una forma de ganar dinero. Solamente necesitaréis un teléfono y la aplicación Binomo. Binomo es una aplicación de trade y una vez que estemos registrados en ella tendremos acceso a dos tipos de cuentas. La primera será un modo demo para practicar, nos ingresarán mil dólares con los que podremos hacer nuestras pruebas La segunda ya será con dinero real, solo tendremos que hacer un ingreso y todo lo que ganemos irá directo a nuestro bolsillo Sin comisiones, sin intermediarios ni nada por el estilo Pero esto es más sencillo verlo en un momentito Bueno, a ver, llevo un rato mirando esta gráfica que está subiendo pero creo que tiene pinta de bajar Así que le damos al botoncito hacia abajo y a ver qué pasa bueno, muy bien, pues ha bajado, hemos invertido 100 dólares y nos hemos llevado 150. Que tenéis que recordar que podremos sacarlos en cualquier momento. Bueno, pues no está nada mal, ¿verdad? Para conseguir la aplicación Binomo solamente tendréis que pinchar en el link de la descripción. Además tenéis el código Quédate en Casa con el que os harán un ingreso del 100% en vuestro primer depósito real. Pues ahí queda eso. Sigamos con el vídeo. Música de Tetris.